Hola, buen día, Alejandro Andersen, ¿cómo estás? Hola, Califa, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contento de estar acá en, este, en esta 60 edición del Club Cazadores. Hermoso día, amaneció. Hermoso día, la verdad que ayer había estado bastante feo, hoy nos está recibiendo, si se cruza un poquito más al sur, creo que se va a poner mucho mejor. Pero bueno, la altura de la bola bajó, el mar está impresionante, la verdad que está muy lindo. ¿Te anotaste? Sí, sí, estamos inscritos. acá hacen con la pulsera. Este, así que bueno, iremos allá para el 3 y medio a probar suerte como todos los años A ver si, si podemos capturar alguna corvinita Bueno, y trabajando para el concurso, eh, como siempre, como todos los años Del Club Recreativo Chegoyen, que va a ser el 6 de marzo Organice... contamos un poquito cómo va todo Mirá, bien, la verdad que la gente está preguntando, se está interesando Tenemos muchas consultas de afuera y gente que, que bueno, nueva Y, y la, la que ha venido al concurso que, que nos está consultando Principalmente consultan de las formas de pago y cómo se puede hacer Así que, bien, muy contentos, la verdad que esperando, como decís vos, que, que llegue el 6 de marzo. Si bien tenemos una anticipada que nosotros no teníamos y, y, y hace dos años que se implementó para el club, este año cierra el 25 de febrero, eh, si te anotás antes del 25 de febrero o el 25 de febrero, participás por un sorteo de 500 mil pesos que, que, bueno, es un, una plata importante, ¿no? Bueno, y mucha gente, recién dijiste, trabaja con, con tarjeta de crédito, o sea, maneja tarjeta de crédito. Este, ¿Dónde se puede anotar? Bueno, mirá, en Tres Arroyos, en lo que es Tres Arroyos, eh, tenemos la posibilidad de que se anoten en todas las casas de pesca con tarjeta de crédito en tres cuotas sin interés. A su vez el club a partir de, del, del lunes, o sea, hoy, hoy sábado, a partir del lunes vamos a estar en Chacabuco 379, ahí en, en, en pleno corazón de Tres Arroyos, con un local que, que bueno, eh, pudimos abrir ahí para, para poder... Sacar cualquier tipo de dudas, desde el reglamento, que la gente pueda ver el reglamento, lo pueda puede interactuar con el reglamento, que pueda recibir su entrada, que pueda canjearla, los que tienen entradas eh, de otros años anteriores. La verdad que no, nos pareció que podía ser algo que, que le podía llegar a servir a la gente y obviamente ahí va a estar también la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito, con todas las tarjetas, tres cuotas sin interés, y bueno, de ahí ya te llevas tu entrada y empezás a pagarla a, a, a, a los 30 días, digamos. Ya vas a estar pescando y no vas a pagar una cuota de, la, de, la, de lo que sería el concurso. Chacabuco 379 la dirección. Chacabuco 379, ahí vamos a estar eh, de 9 a 12 y de 5 a 8 de la noche. Eh, ahí, ya te digo, vamos a poder cobrar con tarjeta, vamos a poder estar... Lo que nomás nos gustaría es que la gente, cualquier duda que tenga, pueda ir ahí y nosotros se la podemos evacuar sin ningún tipo de problema.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 Cinco puertas 0 kilómetro. Inscripción general: 9.500 pesos. Damas, cadetes y socios: 9.000 pesos. Las anticipadas hasta el 25 de febrero participan por el sorteo de 500.000 pesos. Domingo 6 de marzo: Espera una Toyota en Balneario Claromeco. 17 de abril del 2022, decimosegunda edición del concurso en Puerto Quequén organiza el Club Deportivo Defensores Puerto Quequén. Participá de este importante torneo, comunícate al teléfono 2262-221844 o al 2262-6247-82 o al 2262-6166-87. NORFISH, las mejores remeras y accesorios para la vida al aire libre. Remeras pensadas por y para pescadores buscando la innovación y calidad del producto. 100% impermeables con filtro de protección UV. Búscalos en todas las redes sociales como Norfish o comunícate al teléfono 2477 454189 www.norfish.com.ar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 De algunos fusiones directores, en este caso le vamos a mostrar mercadería recién ingresada, los fusiones de Coleman que soportan hasta 148 kilos y tienen diferentes eh, particularidades que lo hacen diferente a los demás. Por ejemplo, eh, bueno tenemos la polla común, tenemos una cartuchera en el lateral como para llegar a poner el celular, la llave y las cosas que uno tiene sueltas. Y lo más importante, en un lateral tenemos un bolsito térmico con capacidad. Bueno, acá tenemos dos botellas. O tranquilamente pueden venir una botellita de ciento, una lata de cerveza, lo que ustedes precisan. Pasado de la marca Coleman, una marca súper conocida, reconocida en el mercado. El tamaño es súper grande, cualquier persona, independientemente del tamaño, se va a poder acomodar perfectamente. Viene también con su bolsito para el transporte. Bueno, nos volvemos a encontrar con Leti. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien. De Los Orcones, venimos a la hermana más grande, sí, Salada Grande. Y sí, sí, hay, hay que probar un poquito en cada lugar. Acá, bueno, ustedes ya están hace tiempo y conocen bien todo, todo el espejo, así que bueno, eh, ...siempre está la esperanza de dar con los grandes acá, ¿no? Sí, venimos por los grandes, esperemos encontrarlos Sí, hicimos muy buena pesca en los orcones, me sorprendió sí, sí, sí. Pero acá ya sabemos lo que más daría. Sí, obviamente, acá uno llega siempre con la idea de, de encontrar el, el matungo famoso de, de la Laguna Salada Grande eh, Así que bueno, nosotros hoy también entramos con el mismo propósito eh, Se ha venido pescando bien estos últimos días, eh, ayudó el cambio de clima eh, que se enfrió la laguna, el agua está un poco mejor, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Sí, tenemos un febrero atípico con temperaturas bajas, mucho sí. viento sur, así que eso ayuda a la pesca. ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. ahí vimos a Nicolás que nos mostró un pejerrey sí. de 2 kilos que sacaron ayer. Sí, sí, sí, sí. Así sí. que muy, muy, muy me conformo muy. con la mitad nomás. ...sí... <risa> ¿Ustedes acá con cuántas embarcaciones sí. cuentan, tienen para ofrecerle a los pescadores? Eh, nosotros acá <coughs> tenemos cuatro embarcaciones propias. Y tres que son subalquiladas, así que trabajamos con siete en total. Ah, eh, bueno, tenemos eh, los guías que corresponden a cada embarcación, que trabajan con nosotros todo el año. Eh, y bueno, nada, un equipo ya conformado, claro. ya hace bastante. Eh, yo soy la que generalmente organiza eh, toda la contratación... Eh, los lugares muchas veces donde se quedan los pescadores, eh, bueno, todo lo que eso conlleva, el tema de, de la mojarra, eh, bueno, todo. Sí, Ocuparme es... de, de todo y organización de cada grupo. Sí, sí, eh, no, no es fácil. No, no, la verdad que no, uno está ahí todo el tiempo en el último detalle para que salga todo bien, para que sí. eh, pasen un buen día, a veces por ahí soy... Muy detallista en todo, en, en el viento, en la lluvia, en, en todo, absolutamente. Hay, son muchos temas. Estoy que que atenta a todo para que el grupo que viene, que nos contrata, eh, venga y pase eh, una linda jornada de pesca. Eso a veces, como siempre decimos, la pesca es pesca, a veces se da, a veces no, pero bueno, de parte nuestra siempre tratamos de, de que... De dar un buen servicio. Sí, sí, de dar lo mejor y que se vayan contentos. Y si se van con una buena pesca, mejor, mejor todavía. Otra vez le mandamos saludos a José Vargas. Saludos a José, este año no está para las notas, pero bueno, me tocó otra vez la segunda nota. <risa> bueno, bárbaro. Se lo dedicamos él entonces. Vamos a la pesca. <risa>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 la mejor fruta y verdura de la zona. La Unión Pesca presenta sus nuevos productos. Excelente colchoneta ideal para el camping o la playa. Nuevo copo de pesca con mango extensible con materiales de primera calidad. Excelentes Cantimploras Cactus en varios modelos y colores. Comunicate al teléfono 11 54 31 71 03 o por WhatsApp al 11 67 25 2300. Visita www.launionpesca.com.ar. Eh, han entrado unos copos nuevos de la marca Cactus, ¿sí? que son de industria nacional. Por ejemplo tenés algo así. Clásico, todo de aluminio, lo bueno es súper liviano y con, es muy fuerte, ¿no? Mango fijo, mango largo fijo, ¿sí? Por ejemplo, este modelo, si no tenés este modelo de mango corto, fijo también, pero con, con buena apertura, con buen tamaño, ¿sí? La red de anti-enganche, es una red finita que se enganche no se engancha los anzuelos. Y si no tenés algo así, por ejemplo, que es el mango extensible, ¿sí? Lo que hacemos acá es, aflojamos... ¿Sí? y lo estiramos y después lo ajustamos a la medida que queremos, entonces nos da un copo, no sé si se lo llegas a ver, bien largo, ¿sí? se observa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 Pescador Camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11-33-57-1065 en Instagram Pescador Camisetas. Gracias. Uh. viene y no más Bien ¿eh? vale. uh. querido Sáquate el ¡Oh, Dios!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 Laguna La Zoraida podés pescar junto al guía Santiago Gerlain dispone de tres embarcaciones tracker, dispone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome, celular de contacto 2473 46 En Laguna La Zoraida de Villa Cañas. Piper Pesca de Mariano Piperno y ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477 55 25 Facebook.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 vamos a foto. ahora no, eso sí que es cierto. no, no ahí salió ahí salió ahí salió no. no. Paú. Uh, no. ¿Eh? A ver. Muéstralo. Mira. Oh. Uh, Saltó tres veces ya. regaló tres sal qué ¿no? ¿eh? bueno, lo que faltaba matungos de costa bajamos la embarcación en la orillita también en la orilla los primeros que he pescado Matungo de costa arriba para que sacamos una foto Me cagate, me foto.